Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 10 de enero al domingo 16 de enero del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá me guío por mi intuición, antes de hacer estos videos armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas ya subí el oráculo anual voy a poner aquí nuevamente la liga para que puedas ver qué es lo que nos piden trabajar todo este año 2022 Los Ángeles al igual utilicé un poquito de numerología para guiarnos un poquito más de mis cartas. Utilizo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y bueno, ahorita que estoy escuchando a los periquitos australianos, este, una disculpa en uno de los videos anteriores, creo que fue el, el anterior, se me olvidó editar el sonido de la voz y de la música y entonces bueno el de la música estaba al 100% que normalmente pues lo bajo para que se pueda escuchar muy bien la voz y bueno está todo en el mismo volumen y con razón alguien reclamó no, creo que fue en el antepasado muy bien entonces, estas cartas tres cartas Y por último, la de la sanación con los ángeles, que se está de acá. También de Toro en Virtue, una sola carta. Muy bien. Entonces empecemos. Los, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Health, salud. Esto es. Puede ser la salud corporal, puede ser la salud emocional y puede ser la salud mental. Okay. Normalmente cuando sale esta carta, nos piden armonizar. Y dice: My prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestados ok mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y eh, resueltas pues ¿no? ok entonces para mí más que eh, salud es armonía lo que conlleva esta carta pero bueno al fin y al cabo una va de la mano de la otra para principios de la semana, para el día el lunes y martes, la carta dice, transmutación, cambio. Y dice, Arcángel Sadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Dios Sadkiel te ayuda en ello. Eres luz, todo es posible. ¿Okay? Entonces, bueno, puede ser que, no sé, digamos... Entras en una dinámica de que siempre es lo mismo, nunca algo cambia, ¿no? En el coaching ontológico aprendí a tachar estas palabras. No son buenas porque encasillan y limitan mucho la energía y el campo de acción. Entonces, bueno, puede ser que estemos... este pues con, con una energía ya familiar y digamos bueno esto parece que no puede cambiar o no quiere cambiar yo de hecho este, con una situación familiar yo ya me di por vencido prácticamente este, en pues ya no creer que vaya a cambiar gran cosa en las dinámicas familiares y demás entonces así como bueno pues ya parece ser parte de la vida y pues si las personas que están interactuando no quieren cambiar la energía, pues no hay manera de cambiarla, ¿no? Entonces puede ser que este cambie mi pensamiento, igual y me sorprenda el tiempo y a través de esto el cambio. Está discutiendo ahí un periquito, pero como bárbaro. Este, entonces, bueno, puede ser que cambie este mi pensamiento y a través de ese cambio pues también cambie la situación. Eh, como dice la carta primaria de la Virgen María, este van a ser milagros, milagros sanadores, ¿no? Entonces, bueno, el milagro es normalmente cuando pasa algo inesperado donde decíamos no esto pues ya quedó siendo así y pácatelas, ¿no? Cambia totalmente y te sorprende. Y eso es lo bello del universo, de que nos sorprende. Y es un universo siempre amoroso, siempre que nos procura, que nos quiere, que nos cuida. ¿no? Y es, este utilizo adrede la palabra universo porque hay mucha gente que por malas experiencias con la iglesia, este, la palabra Dios les causa un poquito de de dificultad, entonces bueno, prefiero utilizar una palabra más neutra y decir universo, pero bueno, me refiero a, a un ser supremo, pues, ¿no? Muy bien. Pero el día miércoles y jueves, la carta dice, alegría. ¿Okay? Entonces bueno, nos piden trabajar la alegría. Dice el arcángel Janiel y dice, decido vivir mi vida con alegría, el hecho de estar vivo, viva es suficiente motivo agradezco lo que tengo y quién soy me disfruto y quiero bueno yo de hecho ahorita este es viernes de la semana que estoy haciendo el, la lectura de las cartas justamente hoy me siento así no. este estaba buscando una foto muy del pasado y bueno, di con cientos de fotos más, y uh, la verdad, eso me hizo como que revalorar todo lo que tengo y todo lo que soy, ¿no? Y, uh, y esto se dio a través de una llamada de una persona del pasado, que de hecho, bueno, vive en otro país. Y fue muy gustosa esa llamada, fue muy agradable escuchar eh, esta voz nuevamente. Y, bueno, pues removió muchas cosas chistosamente, ¿no? Muchas emociones. Pero una de ellas es realmente el que yo me percaté lo bien que estoy, lo bien que estoy llevando mi vida, lo alegre que estoy con lo que tengo y con lo que soy, ¿no? Y ese es un estado de plenitud muy importante. Entonces, bueno, si aquí sale en la próxima semana nuevamente puede ser que haya aquí un suceso del fin de semana, ya no me acuerdo cuáles eran las cartas del fin de semana pero este cambiar eso que puede ser que sea algo negativo algo positivo y recordarnos que somos seres de luz y eh, lo que decía de la experiencia y vivencia del año 2021 que yo me llevo en lo personal es eh, ya, ya me gustó como como slogan, como proverbio el decir que no eh, permitas que nada ni nadie opaque tu brillo ¿no? para mí ese aprendizaje vale oro y se refiere a nadie ¿ok? no puede ser nadie cercano digo podría ser alguien cercano pero no permitas que lo haga este, o alguien lejano o una situ situación, una circunstancia, sí, eh, lo mencioné en un video anterior, puede ser justamente con la pandemia de que pues hayas perdido a un ser amado, a un ser amado cercano, este, entonces bueno pues es obvio de que nos invada la tristeza y el luto y pues que haya un vacío, no, pero también creo que si eh, se vivió al máximo esta relación este haya sido buena o mala, pero al máximo, o sea que nos dejó los aprendizajes necesarios y que habíamos, nos habíamos comprometido como almas vivir. Entonces, en realidad ya no hay un vacío, o no deja un vacío, ¿no? Sino esa energía sigue estando ahí presente. Y, uh, y pues la cuestión es dar gracias, ¿no? Uh, la felicidad y la alegría van de la mano y, eh, francamente, es una decisión, ¿no? Uh, y, como decía, es válido el que lleguemos a entristecer, a, qué sé yo, más si hay una situación, ¿no? Como el fallecimiento de un ser amado, pues no estamos hechos de piedra, ¿no? Es lógico que sentamos esto. Pero el recuperarnos de esta situación y no engancharnos, ¿no? Hay gente que, bueno, se deprime y se queda deprimida, pues, por meses o por años. Y uh, se trata justamente, pues, no de decir, ok, sí, claro, me afecta, me duele, pero este, yo, la, ver la verdad, vivo una vida sumamente satisfactoria y plena y doy gracias por ello, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo demás que se te resbale y uh, nada puede ni debe opacar tu brillo y con tu brillo, pues me refiero justamente a la alegría, a la felicidad, a tu bienestar, a tu abundancia, de hecho tal vez hasta opulencia económica, ¿no? Este, Entonces, bueno, disfruta de la vida, que ese es el objetivo real de nuestra misión de vida, de estar aquí, ¿ok? Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice perdono. Miren cómo va de la mano con la primera carta. ¿okay? Y dice Arcángel Satkiel, nuevamente que es el Arcángel de la transmutación y de los cambios. Y dice, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Entonces, bueno, puede ser que, como decía hace rato, haya una situación por el fin de semana o tal vez aquí en la semana, pero siento más que es antes de que empiece el lunes, de que pues por más que le hagas, este, esta persona no cambia, por decir algo, o, o grupos de personas o energía, y pues decir, pues no puede, no está en su poder. Aunque sabemos que sí, tal vez, ¿no? Digo, yo soy de la idea de que tenemos el poder de cambiar y hacer una mejor versión de nosotros mismos hasta el último respiro que tenemos. Pero hay veces que las personas o las almas no quieren. Y tal vez es parte de su misión el estar tan entercados y no querer, ¿no? Entonces, bueno, pues, perdonar si a través de esa terquedad están cometiendo un dolor, un daño y pues decir, bueno, pues ni modo ¿no? yo lo perdono, lo suelto este, que está ya un poquito trillado lo de soltar pero realmente es importante el soltar se refiere a dejar que fluya y soltarlo de corazón y decir, bueno, pues esto es algo que yo ya he tratado de cambiar de trabajar, etcétera pero si ya no está dentro de mí campo de acción, ya no es parte de mi responsabilidad, entonces no tengo más opción que saltarlo. ¿no? y saltarlo en el sentido de que ya no me afecte, y enfocar mi atención en otra situación, ¿no? y eso es parte de ese perdón, de hecho hay veces que me recuerdan una situación, digo ah ya ni me acordaba, ¿no? así como que bueno, pues ya ni te recuerda, entonces pues ya, ya no lo estás cargando, ya no estás enganchado en esa situación. ¿no? Entonces, esa es parte de ese perdón, el que ya ni te acuerdes y te lo, te lo lleguen a recordar de repente, ¿no? Y bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice niños. Entonces, nuevamente nos recuerda al universo que seamos como los niños, que nos llegamos a divertir, a reír a pasarla bien, a gozar de la vida, ¿no? Y eso no significa ser irresponsables, por favor. Este, porque últimamente, pues más si veo la política y la situación mundial, y más con la pandemia, hay muchas cosas muy criticables de, de muchos puntos de vista y muchos países. Yo entiendo que hay un hartazgo, este, pero bueno, eh, la cuestión es sí, ser responsables pero tampoco este, si veo en Alemania, en Alemania no han saltado el tema en dos años y cacho y pues obviamente llega a ser hartante de que si prendes la televisión, la radio, cual, el periódico, lo que fuera cualquier tipo de comunicación masivo, pues está constantemente recordándote la pandemia y lo mal que está la situación, etc. y una negatividad extraordinaria que la verdad sí puedo entender de que la gente sea arte y pues igual pues no tanto, tal vez ignore la situación, pero este, no quiera cumplir con ciertas reglas o normas que saben que deberían de hacer para que los contagios bajen. Entonces, bueno, esto es como general, no me refiero nada más a la pandemia, no. puede ser que ya haya un cierto hartazgo de sentir que no avanzamos, pero sí lo estamos haciendo, los pasos son pequeños y a veces no notables, pero justamente como decía al principio del video viendo estas fotos del pasado la verdad este pues ya como si tuviera 80 años así me siento, ¿no? De wow. Puedo dar gracias por la vida que he vivido, ¿no? Y que he tenido. Y uh, dentro de todas las malas experiencias o dolorosas experiencias que obviamente estuvieron ahí, este sobresalen más Uh, los recuerdos positivos y el reconocer el crecimiento que he tenido como ser humano ¿no? en todos los aspectos, uh, sobre todo en el emocional y en el espiritual entonces yo creo que va un poquito por ahí, la situación es como con Jeremiel ¿no? el arcángel contador que digo que nos pide hacer un balance de nuestra vida y creo que va muy ad hoc con el comienzo de año normalmente tenemos ahí los propósitos de año nuevo ¿no? de ahora sí voy a hacer la dieta y voy a bajar de peso que por cierto estoy haciendo una que hay una teoría de que no he podido bajar de peso por los lácteos entonces dejar fuera los lácteos que a mí me cuesta mucho trabajo porque normalmente tomaba dos litros de leche fresca todos los días y bueno me encantan los quesos y todos los lácteos y bueno, ya llevo 10 días aproximadamente y la verdad sí me siento muy bien. Sí he bajado de peso y bueno, creo que sí había ahí una inflamación general de, en todo el cuerpo. Y bueno, pues como experimento, ¿no? Así que pues digo, son tres semanas lo que voy a hacer esto. Y pues sí, a las tres semanas no me voy a morir sin estar comiendo queso o tomando leche. Si veo pues que trae resultados, qué bueno, y si no, pues no pasó nada, ¿no? Entonces es un poquito a lo que voy. Uh, siempre tenemos propósitos y queremos hacer cambios. Entonces es el mejor momento para hacerlos, ¿no? Realmente tomar acción. Y si ves el video anual, nos piden los ángeles ser amables, ¿no? Ser gentiles, ser amorosos. Y... Uh, desde el punto de vista individual hacia nosotros mismos y hacia luego el circuito más cercano que es pues la familia y de ahí pues las amistades y pues los parientes, etc. ¿no? Y fuera de eso conocidos y hasta desconocidos. ¿no? Lo gentil no quita lo valiente, es un proverbio de hace mucho tiempo atrás que aprendí y realmente, de hecho, nos, nos hace muy fuertes el ser amables. Y eh, lo noté también cuando estuve ahorita en Estados Unidos. Se les ha olvidado a los gringos el ser amables en el servicio turístico. Que puedo entenderlo hasta cierto grado por la cantidad de masas que manejan, pero este, sería mucho más agradable que la gente fuera amable. Entonces, bueno, sé amable, sé gentil, ¿no? Nos piden esa suavidad, esa parte femenina de armonizar, ¿no? Eh, lo veo en, con muchas mujeres, cómo armonizan, cómo eh, unen, y es momento de la parte masculina, seamos hombres o mujeres de aplacar un poquito esa energía y sacar más la energía femenina, no importa si seas hombre o mujer, de inclinación sexual, política, <risa> edad, todo eso no importa, estoy hablando de energías, ¿no? Entonces realmente saca ese, ese lado amable, nada nos cuesta un gracias, un, eh, un beso, una caricia, un abrazo, es muy importante de que realmente practiquemos el ser amables <coughs> y mira hasta te conviene desde un punto de vista estratégico, el universo así funciona como somos es lo que recibimos y multiplicado, entonces bueno si esperas recibir amabilidad, amor este, dinero pues haz algo así este, con el dinero, por ejemplo. Yo he notado que cuando dono a instituciones de beneficencia que realmente creo en su trabajo y se me hace una función importante eh, la que tienen eh, y lo hago sobre todo por diciembre, por navidad, uh, el, el universo lo multiplica, te lo regresa. ¿no? Entonces, wow, o sea... Tan solo, digo, me da, sale de corazón el, el poder hacerlo, ¿no? Pero creo que todos podemos contribuir. Y he notado también a través de mi vida que la gente que menos tiene económicamente visto es la más generosa. Es la que te abre el corazón y te apoya y te, te, te, te, te ayuda en cualquier sentido, ¿no? Entonces, este, ¿qué nos cuesta ser amables y ser generosos hacia los demás? Todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos amor, todos necesitamos un bienestar, un techo encima de nosotros, comida. Este, entonces, bueno, nadie es mejor o peor que el otro. ¿no? Y uh, realmente estamos aquí para experimentar la vida. Y... Uh, Tendemos mucho a tener juicios y prejuicios. Entonces, quítatelos o trata de quitártelos y uh, abre tu corazón y sé gentil. Punto. Todos tenemos también una historia de la cual nadie sabe nada. Y eso es también muy importante, ¿no? Porque con eso nos quitamos los juicios y prejuicios. Y respetar, aparte de ser amables. Pues te deseo un muy bello año, yo siento que va a ser un año muy abundante, este, espero que sea así para todos, yo lo siento muy personal para mí, pero siento que en general va a ser un año muy abundante, y abundante significa mucho de, ¿no? Entonces, pues seamos abundantes en nuestro amor, en nuestro bienestar, en nuestra paz, en nuestra tranquilidad. Y gocemos de la vida, gocemos de nuestras amistades, que son muy importantes, de nuestra familia, de nuestra pareja, si es que tienes pareja, de nuestras relaciones, ¿no? igual con nuestras mascotas, la relación que tenemos con el universo, con Cristo, con Dios, con María, la relación que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Es la contraparte de lo que se está leyendo constantemente en las noticias, de matanzas, masacres, violencia. Este, estamos aquí justamente para armonizar todo esto, para cambiarlo, para el bien de nosotros mismos y de la humanidad. Te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres, y aquí cada vez pienso en la gente que deja comentarios, o que ha participado de alguna vez durante todos estos años en nada más bienestar holístico. Y bueno, la mayoría de la audiencia está en España, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, este, en Costa Rica también había mucho tiempo audiencia, en Chile, en Uruguay. Entonces pienso en cada uno de ustedes, y este, muy en especial en una amiga que se encuentra en Brasil, que ya regresó a su casa. También te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.